Buenos días. De nuevo, el Evangelio que hemos leído este domingo conecta con el del de, de, pasado domingo y el de hace dos semanas. Es de las pocas veces en que seguimos. Ay, qué triste es todo esto. ¿Por qué no seguimos siempre el texto del Evangelio? Y vamos saltando. Los ortodoxos no lo hacen así. Tienen el evangeliario, ¿eh? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que sea, ponen una cinta o algo parecido y allí donde terminan de leer y de comentar seguirán el próximo domingo. Ya tendríamos ni ciclo A, ni ciclo B, ni ciclo C, ni cosas de estas. Bueno. Y Pedro ahora, ...tiene una pregunta... Y no, no se la quiere guardar... ...señor... ...siempre lo llaman señor... ...que significa... ...ya ve... ¿eh? ...cuántas veces... ...mi hermano... ...hará una ofensa contra mí... ...y le tendré que perdonar... ...es muy preciso... ¿eh? ...cuántas veces... ...hasta siete veces... Siete es el número perfecto. La respuesta de Jesús es contundente. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces, siete veces, dice el Códice de Beza. No hasta 70 veces siete, sino hasta 70 veces siete veces. O sea, no tiene límite el perdón. Y ahora cuenta con la ...especie de parábola... ¿eh? ...se presenta un deudor... ...que a su señor... ...le debe... ...bueno, millones... ...estos millones que hoy van... Uh, uh, ...van tan deprisa... ...cuando se trata de jugadores de fútbol... ...y cosas de estas... ¿no? ...que le debe... 300 ...no, perdón... 10.000 talentos que trasladados a nuestra moneda, serían 300.000 euros oro. una capacidad, una cantidad enorme. Y claro, no puede pagar. Suplica, suplica y al final se postra, lo que sea, ya lo, ya lo leeréis. Y el, el señor se compadece y lo deja libre. Nada, a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, se encuentra con un amigo que le debe denarios, unos 100, en moneda oro, serían 50 céntimos de euro oro. O sea, es ínfimo. Y bueno, lo hace encarcelar y yo qué sé. Conocéis la historia, si no lo leéis. Lo agarra, lo ahoga. Vaya. Vaya, estos son hermanos Uf. entonces sus compañeros al darse cuenta de todo esto van a los señores, mira qué está pasando todo esto y el señor lo convoca y dice, sirviente malvado es que es muy malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, no deberías tú hacer lo mismo y aquí hay una comparación que me encanta. Primero, Jesús, su Señor, airado, o entregó a los verdugos hasta que pagara, hubiera pagado la deuda. Esto es normal. Nos, nos movemos en el plano humano. Pero en el plano divino hay algo interesante. Esto mismo con vosotros hará mi Padre. Texto es normal, han cambiado el orden de las palabras hará mi Padre con vosotros, no, no, no, no, con vosotros hará mi Padre, esto mismo, mi Padre Celestial, si no perdonáis a cada uno, a su hermano, de todo corazón, o sea que el perdón no conoce límites, gracias.